Otro estreno de la noche, porque es una noche de estrenos que queremos compartir con ustedes Gracias a mi gran amigo, sin sí, señor, de toda la dinastía Toski Y por supuesto, saludar muy en especial para la gran amiga Publicidad de la Flaquis que se mocha con las rolitas Y vamos a estrenar otra de los Toski para ustedes en esta gran ocasión ¡Escúchalo! ¡Vámonos! ¡Súbele Vámonos. papá! Vamos a escuchar lo a nuevo en la familia Vámonos. Lo nuevo. De hecho Lula. Escúchalo. En los invencibles de los éxitos, aquí donde quiera, aquí es con Nueva York, Sazo. Ah, pero qué chico dice esto para gozar. Porque ya venimos, ya llegamos Somos las 13 Ya nos reportamos Ya llegó el famoso Paloy, Calipas, el Chris, el Cuero, El Aspen el Scapi Ya llegó el cicari y el Sorrisas, el Torchero El Oso, el Papi, Cholito, Quijón Ya llegó el Cesarín Una gran familia mexicana ¿Con quién? Se llama Soy Solidero. Soy bailador, soy bailador, soy lídero, soy bailador, soy lídero. Sacó del pueblo caminando. Los nuevos. Publicidad chico, en la Blackies. Las para bailar. Llegó la famosa Yaneli. De Hoy encantado. Se encantado. Hoy presente. Este verde, blanco y rojo. Son los colores de mi bandera los primos trece La familia, hasta que me muero El famoso balón Caigo llegó el calipasquis El famoso güero para el casper Escapi, chicasio, sonrisas, los quiero Manteloso, el famoso fami y el cholito Ya el el pipol, el famoso cesarín Toda la que Mira Soy bailador Dinero de corazón esta noche lo nuevo miracia bosquis allá en Cholulita la ciudad de las 365 iglesias cholula vamos dice marchas compláceme con el tema acaríceme ahorita complacemos para Juanito Ley, con la chebra manía presente El de más cachorro de Nueva York Juanito Ley, De parte de Carlitos Y sonidos Son las cumbias para bailar Y don Ray al regresar Soy bailador sonidero Soy bailador cumbiampero Que suene Que soy el, sí. el, el, el cumbiampero sonidero sí señor para bailar Y un Ray al regresar Soy bailador sonidero Bailador, un pero bueno, San Jerónimo Caleras, Pachocero de corazones, anoche, mesen, toda la familia Romero, ahí en Caleritas, Caleritas la Bella, San Jerónimo. Verónimo Calderas. Ya me conocen, en la cantina está cumbia, la banda, cumbia, más cumbia, al centro cumbia, está la rueda. Llegó la hora para disfrutar. Salgo del pueblo caminando. Llevó mi nena y dice. Cruz, sabrosas puñas, babá y. Saludos para Carmen. Cariñosita. Ahí en Manhattan, Nueva York. Dice rey reconocido por su trono, la reina por su corona. Sonido fachoso. Hoy esa noche por tener la voz más chicona, Lo dicen los señores Todos los mismos 13, 13. Una gran familia mexicana. Hoy y siempre. Ajá. Llegó la bandota presente desde Huesa de Nueva York, la 57. Puro. Saludos del pueblo caminando Yo Ay, cada perro toda La Habana Después hablan. de Mallorca Saludos sonidas pa' un rayas regresar Soy bailador sonidero Soy bailador cumbiampero la música de Cholula, abros Cumbia Saludos gigantes Porque muchos Los quieren tomar pero se la van a presionar, somos la organización más odiada, difamada, porque nosotros somos y representamos la organización Reyes de la Cumbia. Reyes de la Cumbia, San Juanito de Jupa, Coyuna, San Pedrito Benito Juárez, toda la maldita Guaquechula, para el más famoso de México, USA, famoso Babalú, venga paligrecito. El rapito, el curry, el tokie, morales, carlitos, bailador, carlitos salazar, Molina, bailador, rapelito, Castrano, castro, sentido, Ciner, astro, a la Raperito, raperito, junior, estamos rega. el famoso es la famosa Vanessa, Ope, ya, bailador, Amigo nuestro, soy para gozar en este programa. Sí, señor. Soy bailador, soy sonidero de la música desde Cholulita a la B